Hola, yo soy Carmelo, de Nono Libre, una red con 24 nodos operativos, de los cuales 18 son familias y el resto son cabañeros. La red comenzó en septiembre del 2014. Rubio, camina, escucha. Vaya, vaya. Nono es una ciudad turística. Y, y bueno la mayoría veníamos de lugares donde había internet y funcionaba bastante bien y llegamos a un pueblo donde apenas si funcionan los teléfonos no hay una empresa que, que, que brinde un servicio eficiente y por eso es que eh, la cámara de comercio cuando se enteró de este proyecto también fue uno de los impulsores de, de la red no, no libre este, porque es una necesidad real no tanto para el desarrollo personal, sino también para el, el desarrollo laboral del, del pueblo. Graciela Cáceres tenía antes un proyecto que era Nono Digital, donde eh, la idea era que el pueblo tuviera, sea un, un, una ciudad de wifi libre. Eh, cuando se entera de, de la movida que estaba haciendo Alter Mundi, fue que se contacta con ellos y, y comienza y comienzan a gestar este, lo que hoy es NONO LIBRE. Eh, te contaba que tenemos 40 nodos armados, pero solamente hay operativos 24, y esto se debe mucho a que por ahí las distancias eh, son largas, eh, hay entre medio de un nodo y otro hay eh, árboles muy grandes, o.. O, o rocas o montañas, entonces eso nos dificulta también eh, el enlace de estos nodos. Bueno, nuestro nuestro hito mayor en, en, en el punto de conexiones de la red fue haber montado un, un nodo, una antena en, en Pampa de Achala. Eh, para esto fuimos varias veces, nos metimos lugares que jamás hubiese soñado haber, <risa> haber transitado este y bueno se, se montó una movida eh, que fue muy positiva porque toda la red trabajó en conjunto para para conseguir los elementos para eh, el que podía colaborar con, con mano de obra, colaboraba con mano de obra, el que podía colaborar con herramientas, colaboraba con herramientas. Eh, hubo que hacer herrajes especiales para, para montar todo lo que es los paneles solares. Eh, la verdad fue una experiencia muy, muy linda, muy gratificante, porque realmente trabajamos en, en comunidad, que es uno de los, de los ejes, creo que, de las redes estas, ¿no?